ya el nuevo Logros que nos voy a presentar eh, Soy la hermana de Lutito Y hoy nos pasamos esta Toddy ¿eh? que tiene mucho nivel amarillo como unos Po, ya estamos comenzando y ustedes que, que, que nos salta mucho la cabeza o sea todo el ojel, o sea, aquí nos salta mucho y... Y pues sí, o sea, o sea, vemos un video como en TikTok de las personas que juegan un juego, nos metemos, nos mudimos o nos caemos. En parte del juego que sea, los matan, nos mudimos. Pues en parte de eso pasa de que yo vi un video de pasártelo como un pollo. O sea, saben que es difícil. Ay, me morí o es difícil pasártelo como por un actor de todo lo que porque hay personas que tienen mucha experiencia hay personas que ni tienen tanta experiencia o personas como yo que se caen de verdad yo casi no juego este juego pero si vean el ¿no? que está ahí es de mi casi, casi yo sí, no sé cómo decirlo si yo juego este juego si lo juego o sea si ¿sí? yo y esta no es mi cuenta. Si quieren seguirme en mi cuenta de se Sedibu dibujo Hanna Kitty, suscríbanse por favor a esta cuenta y otra cuenta que les estoy poniendo el nombre ahí. Que es difícil, o sea, pasarme todo de todo a Y pues, o sea, no van a oír mi voz, solo van a oír este aquí. Porque cuando ya me la estoy pasando como un po. Me estoy pasando como un poco, cuando me caiga, pues me... me voy a poner música. Ay, oh, no. Pásaselo así. Yo vivo plotocina. Se murió. ¡No! Se murió. Ok, yo también no... Es que... Es que ya maté... Ya, maté, ya maté. Pero... Yo, yo... Yo lo estoy diciendo por ustedes ¿Para qué? Ni puedo llegar al... Tonto nivel... Solo esperanza de México uh -huh. Esperanza de México ¿Qué busca? Yo te voy Nos estamos pasando esta todo. ¿eh? Como que pusieron más tiempo, ¿no? Le puedo pasar esta tonta cosa. Lo siento. Pero... no está? Estaba... ¡Ah! ¡Dos patos, sí, lo que! ¡Un bailero! Ay, ¡Ay, ay, ay! Ya no sé más qué hablar. Pues me matan esas cosas. No sé más que hablar, si quieren que suba videos Pues de dolor más seguido Pues déjenme un like te? déjenme un like te? Síganme En esta cuenta En esta cuenta Y esta cuenta es de mi pinala por favor porfía porfía Porfa Por favor Pues ni puedo decir por favor es okay. que. Ay. Bueno, está. Que te deja. Que te deja. Y ya. faltan dos minutos. Ay, ni. ni.. Un minuto ya. Concha tú. Ay. Ay, no. no, yo después de esto, yo me digo que mejor juego a ¿no? aunque sea Budiro, pues es mejor que esta cosa. Mires sí, amor. Antes sí podía, aquí me estoy empeñando. Harto ganando que compan los erojes y no puedo pasar. Eso es todo, leale. Eh? No crean ¿no? que esto todo es a Pimón, todo héroe es un juego. No quiero. No quiero. Ay, no. Por Grecia. <risa> Creo que tendré que decir por México. <risa> Espero no deslundarme y Ay, no. ¿Eh? No. Vaya, concha el tiempo. Ok. Por México. ¡uh, oh, dale! Por México sí funciona. Y no es nada actuado. No es nada actuado. Aquí sí me muevo. No, no es la culpa de México. Es la culpa mía de no saber pasar hasta todo. Pusieron más tiempo. pues Pusieron más tiempo. Es que... No es diciendo por México, es diciendo que tú tienes esperanza en ti mismos. Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo. ¿Vieron cómo pasé eso? Si ¿Sí? ¿Sí, vieron cómo pasé eso, son unos hackers. Porque lo pasé inapio. No. A ver, no. no. Ay, esto son, no. Ok, ya lo estoy pasando en el nivel azul Concha sus palitos. ¿Díganme ustedes, no sé, no sé. Ah. Yo no sé cómo lo pasé Pero lo pasé No me callas abajo A la menta, no me callas abajo A la menta, porque no me callas no. no Quiero ayudar esta chica no sé cómo pasarlo, ¿no? yo tampoco sé cómo pasarlo ¿no? no me estoy quejando Yo no sé cómo lo estoy pasando No, no sé De verdad, este es mi espacio de los palitos azules ¡Ay! Por el ¡Ay! Estos palitos azules que me matan ¡Ay no! No voy a poder hasta aquí Sin que no fuera por... ¡O ¡Oh, lo pasé! ¡Ay, miento. Nos despedimos en este juego. Maravilloso. Y pues, como les decía, el procedimiento de la salienta ¡Cuchino! ¡Tu padre! Bueno, como les decía, del conocimiento de esto... ¡A soy Ana y pues los les voy a estar mostrando en este juego Les dejo la descripción Entonces están todos los Poppies. acompáñenme El primer Puppet quedó <ríe> Este es un cuadro El primer Puppet quedó así Les digo otra cosa que se si pueden prestar las bolitas Como Y esa a ti te da dinero pero el punto es que hoy que el Hay muchos escondidos El primer pop es este El de ramo la... Primero vamos a subirnos acá Ay, espera, espera, es que se acarra ¿Qué? ¿O sea, no bueno, ya tenemos este pop -it. Y pues ya me no Este... ¿Cero? Hay uno en de azúcar Pero es que hay Pero hay que esperar que se cargue porque si sí? Ya no, ¿Qué se ¿qué, que se cargue esta de que yo uno Ok, ya lo tenemos No sé si quiero seguir jugando No, no creo que sí, sí, no lo creo Creo ¿también? que estás ¿También? loco si lo haces ¿también? Pero 40 ¿Vale? no, oh, sí. mil dólares Ahora llamaré a mi novia por FaceTime Hola Hola. Tu novio no, ganó no, 20 mil dólares No Si cae ¿no no no es ¿No? no. sí, de increíble. este lado es cero no Pero si cae de este lado son 40 mil No Siendo honesto Vine aquí a ganar Pero lo She came, she came. I'm que get out of the the house house. House. <laughs> 7, 8, 9, 10. No es broma. Puedes contar tanto como quieras y por cada número que cuentes te daré un dólar a tu De acuerdo. La única regla es que si te saltas un número, regresas a ser... De acuerdo. Adelante, empieza. 1. 2, 3, 4, 5, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 105, 113, 114, 128, 129 140, 143, 100, 144, 145, 131. Siempre no. vez. Ahora le toca a Juliana. Puedes tomar 2.000 dólares en efectivo o lanzar una canasta por 10.000 dólares. Hacer, hacer una canasta por 10.000 dólares. Tiene que entrar. Puede hacer una canasta. ¿En serio? ¿No? Sí. A ¿No? ¿No? no. la Ay, güey. Estoy que Solo son 10 mil $1? dólares. Me concentro. De acuerdo. Candler, cállate. ¿También? Eso es, puedes. Sí, Una la vez. La Un tiro. tiro. ¡Oh! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Pon ese dinero aquí Este ya es tu portafolio lleno de dinero ¿Es en serio? Felicidades por el dinero Chandler, vamos a divertirnos ¿Apuestas 10 mil dólares a que lo logras? Si logras, si logras te atinarle, te doy 10 mil Si tú fallas, me das 10 mil y los doy a la caridad No tienes que hacerlo si sí quiero, pero me voy a morir de nervios si fallo <ríe> Eso Es un auto. Voy a que claro. ¿Qué casi si se lanza a Chris como si fuera su culpa? ¡Ay, no! Esto no se vale, tenía mi anillo y me estorbó Dale un abrazo ¡Vamos, abracitos! No son mis amigos, nadie me lo advirtió No sí, sé qué sé, es. sé pero sabes no. que con no. en talento pero, pero, pero, Piensa en la carijada, ¿no? No, no, no. Me pregunto cuánto dinero puedes atrapar si lo lanzas Veamos Y... Aquí Bien Está en el círculo y hay mucho dinero. Háganse juega sí, sí, sí, Chispea. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Vamos, Chan, Por cierto, lo que atrapes es tuyo. ¿Alguien más se siente complaciente? ¿Y si se lo lanzamos? ¡Oh, ¡Vamos, chicos! el techo! ¡Bienvenido al techo. Oye, hay que bajarlo, ¿no? ¿Se ¿Sí? cómo van las cuentas a los chicos? Sí, yo sí. 57,84, 57,85, 57,86. ¡Ya! Van muy arriba. ¿Rang? Nosotros también. Eso hay que bajar con el pedo ¿Cuánto dinero No, pero si sí a las 10. ¡Vamos a las teles! ¡Soy el que por jugar! ¿Estás listo? ¿Listo para qué? ¡Hay 8.071 dólares de la... Te quedas con lo que atrapes! Estoy por lanzar mucho dinero. Serían 10.000, pero los otros chicos se tiene que ¡Ahora es la gran depresión! ¡Aquí vamos! me deja encantar, comprar su Tesla poner. Pre de comer. Pero cuando pudieron haberme dicho que elegí. té de más gasolina acumula pues. con chevron siempre sales ganando. No, va a pedir ¿no? con 28% más proteína que Puede apreciar el sombrero era una mala, una persona, mala idea. Lo un... Alba, aunque quiero preguntarte algo: aceptarías 1920 $1. dólares por tu Tesla? ¿Qué te dijo Otro reto ¿De acuerdo? Un segundo.